Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos al Rincón de Rosy. Hoy les voy a traer esta hermosura. Miren qué hermoso, ese arete en forma de sandía. Miren qué hermoso, en forma de sandía. Miren qué belleza. Esta es una nueva propuesta del Rincón de Rosy para que ustedes también puedan hacerlo los materiales que vamos a utilizar van a ser muy pocos materiales los pasos todos van a ser repetitivos voy a hacer una pequeña introducción para que ustedes me puedan entender un poco de lo que les voy a hablar yo sé que a muchas personas no le gusta que yo hable mucho y que me dicen que yo hablo mucho pero si no lo hago así ustedes no lo van a poder entender y les voy a explicar miren esta este aro esta argolla ya, miren. es laminada y mide 40 milímetros en es, este video no se va a hacer directamente sobre esta argolla porque si sí, se va a hacer un video muy extenso y después ustedes no lo van a poder apreciar bien lo que vamos a hacer, todo el trabajo que lo, que va, lo vamos a hacer se va a reflejar en esta argolla esta argolla mide 20 milímetros esta argolla y lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer aquí y todo lo que yo haga aquí en esta argolla ustedes lo van a poder hacer aquí en esta es igual todos los mismos pasos que van a estar aquí lo van a hacer en esta bien entonces vamos a poner nuestra argolla de 40 milímetros de este lado y vamos a utilizar esta también miren aquí yo voy a utilizar una yarda de hilo y lo voy a utilizar en color blanco, en el, en el hilo fino estoy usando el hilo fino para que ustedes puedan ver y apreciar los pasos, eh, los pasos que yo doy porque cuando yo realicé esta argolla, miren esta, ustedes ven que el hilo casi no se le nota utilicé el hilo nylon, miren, utilicé este hilo para que mi trabajo quede así de bonito y así de delicado para que no se note mucho. Miren, aquí quiero que presen esto. En su centro, ustedes se van van a tomar esta medida. Aquí en estas mozas blancas hay 24 mozas. Como ustedes la pueden ver, hay 24 mozas Ese va a ser su inicio para poder ustedes hacer este, este hermoso arete. Y poder hacer ese trabajo dentro de hacer para poder hacer la sandía bien entonces ya esto dicho y espero que toda le haya gustado mi introducción vamos a utilizar las musasillas número 11 yo voy a utilizar musasillas número 11 solamente si ustedes gustan también pueden utilizar la musasilla número 8 vamos a utilizar la musasilla número 11 como les estaba comentando en tres colores diferentes y vamos a utilizar cristales del número 4 de aquí donde está si gustan pueden utilizar cristal número 3 también también es una buena opción de ponerle cristal un poquito más pequeño por ejemplo miren este este hace mucho que yo lo realicé eso tiene como este arete tiene como un año más o menos como un año y medio conmigo yo realicé este miren en la misma versión miren en el mismo ar pueden ver es como le digo, todos los pasos que hagamos aquí, ustedes van a hacer los mismos pasos que van a hacer en este, en este aro. Solamente que este, en su centro, tiene 24 mozasillas para que ustedes lo puedan apreciar bien y tengan un número exacto de cuántas mozasillas yo le puse. Que okay, chicas. Para empezar, voy a tomar mi hilo y voy a sujetar mi aro y le voy a hacer dos nuditos bien apretadito recuerden yo trabajé <coughs> yo trabajé con el con el hilo nylon 0.18 bien chicas miren ya tengo mi hilo amarrado yo me voy a colocar ustedes pueden colocar en cualquier extremo del hilo miren o en cualquier extremo del aro y lo vamos a hacer es esto miren fíjense y me voy a quedar en, justamente en el medio y voy a trabajar justamente en el medio del aro y voy a trabajar en esta parte de aquí abajo le pueden hacer eso a su aro para que ustedes también lo puedan medir y vamos a trabajar todo este contorno todo este contorno también pueden trabajar este si gustan también este es la misma forma esta forma que yo les voy a dar a, a esta sandía es la misma forma que como también se, se, se, se elabora un aro completo en, pe, en peyoteándolo. Entonces, para hacer mi base, yo voy a tomar dos musacillas. Siempre le he dicho que al principio no es nada fácil hacer esto. Y voy a trabajar con mis manos, porque las musacillas son bastante pequeñas, para que ustedes lo puedan apreciar. Yo voy a trabajar así. Yo voy a entrar mis musacillas a través del lado. Y vamos a hacer esto, vamos a dar nuestro hilo hasta abajo y colocando la mozasilla con nuestros dedos así, que queden sujeta, sujetada al aro. Voy a pasarme por la mozasilla siempre agarrando porque estamos trabajando prácticamente en el aire. Miren, yo lo que voy a hacer es pasarme otra vez, que quiero sujetar esto, Voy a pasarme otra vez a través del aro. Me paso a través del aro. Y me voy a pasar por esta mozacita. Por esta. ¿Ven lo que yo hice? Para poder sujetarme. Y para asegurar nuestro trabajo. Y que ellas queden las dos en el mismo orden. Voy a volver a hacer lo mismo otra vez. Por eso estoy utilizando un hilo de color blanco el hilo fimo de color blanco no el hilo nylon para que ustedes puedan apreciar lo que estoy haciendo y me voy a colocar en la musacita aquí ahora este paso se va estos pasos se van a repetir yo voy a tomar una mozasilla de color blanco y esto lo voy a poner aquí voy a volver a hacer lo mismo así ya tenemos tres ahora tomo otra silla. recuerden siempre empezamos con dos terminamos con una okay. miren entonces yo adelanté un poquito y aquí como les estaba comentando en la, en la blanca como el paso es repetitivo voy a colocar 20 mosasillas de color blanco esta va a ser mi base para yo empezar entonces a hacer poner el color rojo para ir dándole forma a lo que viene siendo nuestra sandía aquí estoy colocando las últimas sillas. saben los mismos pasos que yo voy a hacer aquí lo pueden hacer en, en el aro en la como le comenté al principio en la argolla laminada de 40 milímetros un poquito un toquecito aquí apretamos bien miren lo que vamos a hacer en este en este momento para que esta musa silla se mantenga así bien chicas miren lo que les comentaba ahorita para que la musa silla se mantenga así vamos otra vez para asegurar nuestra musa silla pasar otra vez por el aro eso es como un soporte que la, le vamos a hacer y vamos a pasar por la musa silla otra vez bien listo ya nuestro primer paso de poner las 20 mozasillas, miren para colocar las número, para colocar las, las, las rojas para darle forma a la sandía, ya están listos. Ven, lo que lo que podemos observar aquí. Entonces ahora vamos a trabajar con las mozasillas rojas y vamos a hacer una línea por completo de mozasillas rojas vamos a tomar las motasillas rojas número 11 y vamos a hacer esto miren ustedes ven vamos a ver si ustedes lo pueden apreciar porque vamos a decir si es blanco y el hilo es blanco miren ustedes ven estoy buscando el mejor ángulo para que ustedes lo puedan ver ustedes ven esas, esa línea de ahí esa línea vamos a entrar nuestro hilo Déjame ponerme, yo voy a entrar hacia para que ustedes lo puedan ver apreciar bien vamos a entrar nuestro hilo así vamos a entrar el hilo por, y vamos a trabajar justamente con el hilo esos pasos se van a repetir repetir todo el proceso vamos a trabajar con los hilos los hilos que tenemos abajo Se voy a alar y ahí queda nuestras dos musasillas, ¿Ven? voy a subir hacia la musasilla, así, siempre apretamos un poquito y esto vamos a hacerlo, ¿miren? aquí está nuestro nuestro hilo que está de, ¿miren? entre las dos musasillas, ven como ya caen arriba de las otras musas subimos y esto lo vamos a hacer todo nuevamente esos pasos se van a repetir lo vamos a hacer todo esto hasta llegar aquí, hacia ese extremo bien chicas, mira que yo he adelantado un poco para que ustedes lo puedan apreciar y vamos a seguir trabajando con la musasilla a través del aro y a través del hilo, pasando por el hilo. Todos esos pasos son repetidos, todos, hasta que terminemos. Quizá hay algún paso que pueda variar en el transcurso de para trabajarlo, pero siguen siendo los mismos pasos. Voy a trabajar a través de mi hilo. Seguimos trabajando a través de nuestro hilo así, aquí. y aquí si se pueden fijar, solamente nos falta poner colocar una sola. Sí, ahí va una sola, solamente que está un poquito me apretado. Simplemente lo que vamos a hacer es abrir. ¿Sí? yo le voy a dar la vuelta para poder acomodarlo vamos a darlo y para que nuestra mozacilla quede sujeta nuestra mozacilla blanca de que está, de, miren cómo está que está un poquito levantada entonces yo le voy a dar la vuelta y me voy a entrar hacia la mozacilla blanca aquí la voy a sujetar bien, miren, posee mi hilo hacia el lado de atrás y voy a entrar por la blanca. Claro está, siempre el aro no va a ser como punto de referencia y como punto de palanca. Miren. Y vamos a dar y hacer un poquito de fuerza, ¿ven? nuestro segundo paso para formar la sandías ya está casi listo entonces ahora miren las montas las negras van a ser para decorar entonces yo voy a tomar una blanca una roja perdón y una negra y voy a trabajar justamente como le comenté a través del hilo ven las negras son para decorar y para darle ese toquecito de las sandías ¿Ven? Siempre empezamos con dos y terminamos con una. Aquí. Aquí. Ustedes pueden, si quieren, pueden ponerle cristales más pequeños. Si quieren, pueden hacerle alguna modificación. Aquí, y si seguimos haciendo lo mismo, los pasos todos son repetidos, todos trabajen a su gusto ustedes pueden hacer miles de cosas utilicen su creatividad aquí están seguimos haciéndolo y recuerden lo que les comenté yo utilicé este hilo blanco para que ustedes puedan apreciar los pasos por donde sale la aguja por donde entra y puedan seguir el hilo entonces ahora como yo quiero decorarla quiero ponerle algunos puntitos negros lo vamos haciendo en el transcurso eso no es de que algo en específico que lleve un patrón no, eso es algo que sucede, eso es parte de la decoración de, de la sandía chicas ya saben suscríbanse a nuestras cuentas Síganos en nuestras redes, con Rosy. a las nuevas suscritoras gracias por suscribirse a las chicas, a las personas que ven el video, por favor suscríbanse al, al canal para que le lleguen las notificaciones. Y así apoyan nuestro canal. Regalen un like. Y síganme en todas las plataformas. Y en todas las redes. Este, este esta sandía es muy fácil de hacer. Cuando ya ustedes le tomen el piso y le tomen el control de lo que están haciendo, la van a hacer sumamente rápido. Al principio es un poco tedioso, como siempre se lo he dicho. Siempre le he dicho que si no pueden a la primera, a la segunda, a la tercera, pero nunca sean por vencidas. Siempre sigan adelante, aunque tengan que debaratar y volver a empezar. Okay. Miren, ahora lo que yo voy a hacer es que voy a continuar decorando nuestra sandía. Pasamos a través del hilo y le todos los pasos, son repetidos. Y aquí voy a poner una, una bolsa negra y seguimos con las rojas hasta terminar y vamos a seguir haciendo esto hasta completar nuestras sandillas hay quienes también yo he visto que también la terminan la pueden dejar así abierto también si gustan Miren, en este punto ustedes, ustedes, notan que, ustedes notan que hay como un pequeño vacío, ¿verdad? En este punto, en este punto sí vamos a poner una. Vamos a hacer, vamos a agrandar. Vamos a poner una y lo vamos a hacer a través del mi hilo, miren. Miren lo que yo hice. Ve que queda como un pequeño vacío. Y de este lado también entonces, en este punto vamos a hacer esto vamos a agrandar bien, de fomentado hacia este punto, agrandamos y vamos a subir con la musa. Así, bien, hasta llegar a este extremo y vamos a hacer ese mismo trabajo de este lado solamente en este, este paso se repite solamente una sola vez y yo voy a tomar una negra y una roja ahora voy a hacer un cambio y voy a pasarme por las sillas. miren voy a pasarme en vez de esta que está aquí voy a pasarme por la segunda que sale de mi vida. y me paso por la roja todo nuestro trabajo va a ser a través del aro así que tómelo con calma paciencia y las despacio simplemente yo estoy haciendo una demostración y voy a seguir colocando las rojas aquí voy a tomar una negra vale. vamos a trabajar con el hilo y vamos a continuar siguiendo con las rojas que trabajamos es a través estos pasos se repiten todo es a través del vamos a ver que nuestro yo no se le enrede esto no pasa a todos bien chicas mira, yo llegué a este punto que es donde me cuesta poner una sola, me falta poner una sola verdad se acuerdan lo que yo le dije, que teníamos que, miren ven lo que le estaba diciendo aquí, ahí, tenemos que hacer un agrandamiento o sea, para que ella cree aquí se acuerdan que ahí pusimos una, una porque faltaba una miren de este lado nos falta una y vamos a hacer lo mismo y lo que vamos a hacer es que ese paso lo vamos a repetir y este paso solamente se va a hacer una de este lado y una de este lado simplemente aquí o sea que ese paso solamente se va a hacer dos veces y se va a hacer de extremo a extremo ¿Ven? se nota el hilo claro está se va a notar el hilo porque es un hilo blanco y estamos trabajando con muchas de colores pero es para que ustedes puedan apreciar el trabajo siempre que hagan esto por favor tiren de su hilo siempre tiren de su hilo para que su hilo se mantenga firme entonces nuestros pasos vuelven a repetirse hasta que cerremos todo por completo y vamos a trabajar miren Vamos a trabajar de este lado aquí, así y vamos a subir por las mozas sillas negras. Aquí. Recuerden lo que les di y les comenté: siempre, siempre ajusten su hilo, siempre háganlo. Aquí. Yo voy a adelantar un poco, como esos pasos todos se repiten, para que ustedes puedan ver. Bueno, yo voy a adelantar un poco y nos vemos aquí de este lado. Bien chicas, miren, como ustedes pueden ver, yo adelanté un poco, porque como les comenté, todos los pasos son repetitivos entonces ya en este punto la sandía se está cerrando, nuestro trabajo va cerrando lo que tenemos que hacer para que vaya cerrando es en vez de trabajar con estos hilos de, del inicio es trabajar con nuestro segundo hilo que, que no queda de frente entonces siempre repitiendo el mismo patrón, dos mozasillas al inicio pasamos por una Siempre se repiten los pasos. Los pasos se van a repetir todos. Y así sucesivamente el, el la sandía va a ir cerrando. Nuestro trabajo va a ir cerrando mientras nosotros vamos trabajando. ¿Ven? ¿Dónde cayó esta? ¿Dónde cayó esta moza silla? Entonces subimos, ven que nos queda muy poca ya para cerrar, subimos a esta, que está aquí, tomamos dos notasillas más, siempre me di la vuelta para poderlo sujetar bien y ustedes puedan apreciarlo. Recuerden, este es nuestro hilo de inicio, vamos a trabajar con este, con nuestro segundo hilo. Siempre tomando dos sillas Siempre haciendo lo mismo. ¿Sí? Nos queda una levantada. Tomamos otra. Y aquí ya nuestro trabajo ya terminó. Ya cerró. Yo estoy simplemente dándole la vuelta. Yo lo que voy a hacer es centrar en este hilo que está aquí. ¿Ven? ahora me voy a dirigir hacia la mostacilla que tengo de frente que tengo de frente miren de dónde sale el hilo verdad esta mostacilla que tengo de frente esta. voy a acomodarlo para que ustedes lo puedan ver este este esta sandilla no tiene que quedar perfectamente perfecto miren aquí como hay trabajos que tienen que quedar perfectos, no, porque este es simplemente algo divertido, he un, hecho una sandía hecha a mano, ¿ven? Y ustedes le dan su toque. Ahí ya cerró por completo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a, voy a entrar, miren, estoy en este, de este lado. Voy a entrar otra vez hacia la mozasilla, nuevamente. Y voy a salir, voy a recorrer las mozasillas, esas. Y esa. Y colocarme, y voy a salir por la mozasilla blanca. Para colocarme en el aro. Vamos a ver, hacer un poquito de presión. Para comenzar a colocar los cristales. Entonces, estoy en el aro. Voy a hacer esto voy a pasar miren voy a pasar a través del aro de la silla blanca ven y el aro aquí me va a colocar aquí así ahora voy a trabajar con los cristales con los cristales número 4 como le comenté al principio pueden tomar cristales del número 3 voy a llevar hacia abajo tomé dos cristales y voy a trabajar miren voy a pasar mi aguja a través del aro y las mozasillas blancas ¿sí? que están debajo haciendo esto a esto yo no lo voy a repasar para que el vídeo no se haga muy largo ustedes si sí lo van a repasar si sí lo van a reforzar ¿sí? ahora vamos a tomar un cristal y estos pasos también se van a repetir hasta que terminemos recuerden pasar la aguja a través de las musasillas blancas y el aro despacio para que su hilo no se vaya a romper y todo esto lo van, lo van a reforzar ¿cómo lo van a reforzar? bueno yo me voy a devolver por el cristal le voy a hacer esa demostración. Entro otra vez nuevamente hacia el aro o la mochicilla blanca y salgo otra vez por el cristal. Así se refuerza. Bien, chicas. Miren, yo adelantado un poco el paso. Recuerden lo que le dije. Para reforzar es: estamos en el cristal, no pasamos al siguiente y esto se lo tenemos que hacer a, to a todos. No pasamos la mostacilla blanca a través del aro y subimos otra vez al cristal sí, al cristal que nos queda de frente para continuar la, la secuencia de los cristales entonces eso tenemos que hacer solo a todos chicas yo espero que este video les guste y que le que les que le ayude a hacer a hacer esas creaciones bellas que tanto me envían por por por bien Chicas ya saben suscríbanse compartan nuestro video estamos casi terminando eso es muy fácil de hacer Se, eh, les recomiendo hacerla es muy divertida de verdad que sí es porque te, después que están hechas ustedes verán que es algo muy diferente y que te pueden eh, sacar de mucho provecho utilicen su imaginación su creatividad para hacer diseños bonitos y nuevos miren ¿Sí? Qué linda está la sandilla. Entonces me falta un cristal para terminar de colocarla, de colocarla. Y aquí está nuestro último cristal. Chispas, miren aquí, aquí terminamos. Recuerden lo que les dije. Si no lo quieren hacer con cristal, lo pueden hacer con mozasillas, como está este. Miren, ay, perdón, se regaó la, la mozasilla. Lo pueden hacer así como está este. Este tiene este, es muy, este ya es medio viejito, pero de verdad me gusta muchísimo. Y este, miren qué belleza, qué, qué belleza, qué belleza. Y qué muy, muy bonito, muy ligero. En verdad no pesan absolutamente para nada. Eso fue algo que me gustó mucho. Y quise mostrárselo a ustedes también para que puedan hacer combinaciones y cositas chulas. Eh, chicas gracias a todas las que me escriben, a todas las que se han suscrito al canal bienvenidas sean las nuevas suscriptoras un beso muy grande a todas de verdad que si sí, se les quiere un montón yo espero que esto les pueda ayudar mucho recuerden que para por ejemplo si quieren hacer el aro ya completo, o sea, el aro completo son, simplemente tienen que seguir los pasos los pasos son repetidos y son lo mismo así que ya ustedes saben hasta aquí eh, otra entrega de Rincón de Rosy nos vemos pronto de verdad que siempre es a todos Mike.